Es la primera vez que tengo un, un, una, una, una, una transmisión de este tipo en Instagram, por eso lo preguntaba. Así sí. que pues ya encantado por aquí, gracias por la invitación. Por cierto, ¿ahí me escuchas bien? ¿Estoy bien? Súper, súper, súper. Perfecto, perfecto. Excelente. Bien. Pues nada, nada, aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Quiero felicitarte. He estado siguiendo las entrevistas con, con varios escritores, también algunos amigos en común... Eh, otros eh, que no tengo el gusto de conocerlo, pero todas ellas muy interesantes. Cintia. Sí, ¿no? Hola, Cintia. Eh, sí, sí. Ah, ya está Cintia por ahí. Este, bien, entonces, este pues he visto cómo, cómo han seguido esta serie de entrevistas y de charlas bien interesantes. Tenemos la fortuna de de haber de ser de la generación de algunos de ellos sí, y sí. pues eso es bien bonito, ¿no? Lindo, lindo. Ahora viene también la, la generación 2 que me hice amigo de algunas personas por ahí. Y me contactaron, así que súper lindo, como que se está expandiendo un poco la noticia Yo feliz, feliz porque para mí, yo les cuento a todos, ha sido un desafío Presentarme ante las cámaras y, y hacer algo nuevo, porque para mí todo esto es no, súper, súper novedoso O sea, no hace, hace cuatro o cinco meses que empecé realmente a usar Instagram Hace dos meses y tanto empecé con estas entrevistas. Ya siento como que he estado años haciéndolo, pero no es así. Lo que pasa es que lo has hecho intenso y eso, bueno, pues no creo que cualquiera entrevista tras entrevista, charla tras, tras charla, pues te da toda la expertise de, sí. de, de, de que tuvieras ya años prácticamente. Sí. Que lo, que me, lo que pasa es que me gusta hablar. Ahí, empecemos por eso. Me gusta hablar, me gusta hablar con la gente, me gusta conocer nuevas personas. Nosotros nos hemos conocido en otro nivel, o sea, más como escritores, charlando un poco del claro. libro, pero la idea mía tras estas entrevistas es que conozcamos a esa persona que está ahí. Con, eh, claro. ¿Quién es, de dónde viene, qué hace, sus proyectos? Entonces, ya de mí han escuchado muchísimo, ya llevo 22 programas, así que... Eh, te doy la palabra, Raúl, y tú eres el dueño en este momento de la cámara, el micrófono, estás en tu casa, y por favor, cuéntanos quién eres. Muchas gracias. Gracias, Ada. Eh, bueno, pues ya para finalizar con la parte tuya, que bien dices, algunos que te siguen seguramente ya te conocen un montón, pues entiendo que te sientes como pez en el agua. Y yo eh, quiero recordarte, Ada, lo recuerdo con mucho cariño, porque allá en nuestros inicios de nuestra generación, eh, para los que no lo saben, lo he platicado en algunas charlas, en algunas entrevistas. Fuiste tú quien me dio la, la noticia de, sí. del bestseller precisamente de mi primer libro. Sí. Tú lo recuerdas perfectamente sí, y, sí, y bueno, sí, pues sí. yo que no lo voy a olvidar nunca. Así que muchas gracias y bueno, ahora aquí estamos después de algunos, de algún tiempecito, pues, este, regresando sí, sí. a tu pregunta. Muchas gracias. ¿Quién soy? Ada, bueno, pues. Hace poquito escribí una, una carta de presentación que me pidieron. Tengo la fortuna de decir que ahora estoy viviendo un, algo que fue un sueño para mí durante muchos años, casi durante toda mi vida. Yo he sido lector desde muy joven, desde los 14 o 15 años. Eh, perdón, este, eh, bueno, pues empecé con, con la lectura ya de manera, digamos que enfocada, pues eh, fui cambiando de géneros, por supuesto, sin embargo, siempre fui un un lector que, pues, vaya, no era nada más una afición. Me gustaba mucho leer y lo sigo haciendo. De tal manera que eh, cuando esto te sucede, yo admiraba mucho a los escritores. Y uno de mis sueños siempre fue ser escritor. Eh, pero ser escritor lo ves muy lejano. Lo ves muy, sí. muy lejano. Digo, sí. Hoy que ya estamos casi en este medio, sabemos que es sí, casi imposible, efectivamente... Otro de mis sueños era ser empresario, ese para fortuna mía también llegué a hacerlo mucho antes, hace varios años, pero es mucho más sencillo cuando la gente dice, oye, yo quiero tener un negocio, yo quiero ser comerciante, es un sueño, pero como vemos a muchos todos los días, lo ves más palpable, pero un escritor tal vez lo ves mucho más lejos, ¿no? lo ves sí. solamente en los libros prácticamente y solamente el nombre, ¿Te imaginas que detrás de esa persona pues hay alguien un poquito sobrenatural, o no sé, algo algo distinto. Sí, sí. Bueno, pues hoy me puedo, me puedo decir, y lo puse en esta carta que recientemente me, me pidieron, soy empresario y soy escritor. Soy escritor, y en otra charla también comenté que eh, de, un, de un escritor muy famoso y con premios Nobel es todo esto, premio Nobel quiero decir, eh, supe que ser escritor era pues, básicamente todo el que escribía. ¿Y quién puede escribir? Él dijo... Él dijo, todo aquel que tenga algo que decir y que sepa o que crea que, que va a cambiar este mundo para bien. Mm -hmm. Hay otro escritor con el que ahora me he relacionado y que dice que él lo que trata es de dejar algo bueno mm -hmm. cada vez que escribe. Y bueno, quien tenga toda esa intención puede llamarse escritor, así como con las demás profesiones y oficios. Entonces hoy puedo decirme, Ada, que soy empresario y escritor. Eh, de verdad, sobre todo, más que orgullo, uh, mucha honra y, y bastante feliz por serlo. Eh, tú conoces gran parte de, del tiempo que tengo aquí y, y ciertamente no es mucho. Eh, me decidí escribir este libro, sobre todo como un sueño. El primer libro, Cómo aprendí de mis errores, como un sueño, precisamente basado en vivencias personales, pero con la finalidad de generar cierta motivación y estímulo a las personas que en algún momento pudieran creer que los sueños son difíciles de lograr. Mm. Ciertamente son difíciles, pero no imposibles. No imposibles. Y, y precisamente quise dejar cierta huella a través de, de algunas vivencias, y, y, y lo comento a base de broma a veces, eh, siempre digo, este este libro fue un ensayo, no como una figura literaria, sino un ensayo, porque sí. estábamos aprendiendo, voy a hablar sí. de sí. mí, por supuesto, sí. estaba yo aprendiendo. Sí, yo, igual, Era... yo igual, igual que tú. Llevo un momento, lo recuerdo bien, que decía, oye, ya como salga, yo quiero ya mi libro. Que <risa> Ya como salga, oye, le falta esto, no sé, ya estabas entre nervioso. Pero, en el camino. Sí, <risa> ándale, exacto. Y bueno, salió y por eso le llamo que es un ensayo con todos los errores del mundo. Nunca eh, sigo leyendo a, a, a escritores con premios, con mucho reconocimiento y tienen, tienen errores. entonces la perfección sabemos que no existe, pero bueno, ahí está. Entonces, pues eh, hoy te puedo decir que pues soy autor de libros, ya, y en el segundo hablaremos un poquito más adelante, pero pues básicamente ese es hoy ese soy el, el inicio. No la el tema, y, eh, dice eh, yo aprendí tema. de mis errores, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué te hizo realmente pensar en ese tema? Aprendí de mis errores. ¿Querías enseñar algo con eso? Hola, María Julia. Hola, Mari, Lucía, Medellín, no sé quién es, al familiar hermana, tuyo. Un besote a mi hermana. También sí. deben estar algunos familiares míos, amigos, colaboradores de aquí, de, de la empresa. Este, saludos y gracias por acompañarnos. ¿Por qué decidí? Bueno, de entrada, me encantan las historias reales. Y bueno, te platicaré que hoy sé que las historias que se escriben en libros, pues hoy básicamente ya ninguna es real, ¿no? Porque siempre tiene su chispita de, de, de, de, de que, que le acomodamos, ¿no? Pero bueno, finalmente me gusta más lo, la, la no ficción que la ficción. Mm. Y bueno, pues eh, cuando echaba una mirada al pasado en, en la mía, como que veía algo un poquito extraordinario en la expresión clara, fuera de lo ordinario o sea, como que algo no fuera lo común. Como platico en el libro, eh, bueno, pues mi infancia fue algo, digamos, que casi normal. Eh, vinieron después eh, algunos acontecimientos que, que ya no fueron tan normales, quiero decir, fueron, cambiaron prácticamente mi vida. Dejó de ser una niñez, eh, pues, mm, por lo menos cercana a lo feliz o, o normal, digamos, como, como estoy diciéndolo, y, y para convertirse en algo bastante difícil para mí, y bueno, empecé a tomar un camino. No sé si la palabra correcta es equivocado y sé que tenía que haberlo vivido. Mm. Eh, dejé la casa muy pronto. este eh, bueno, Tuve que caer en adicciones. Eh, me, me interné en, en secciones militarizadas. Y bueno, una situación bastante difícil en algún momento. Para fortuna mía, el camino pues me empieza a poner también los porqués. Empezar a dejar eso, ¿no? Que es lo primero que tienes que tener, un porqué, una razón. Si no la tienes, pues te vas a quedar allí. Pero además de eso, empecé a tener ayuda. No, no lo hice solo, por supuesto. Encontré ciertos caminos y mi vida dio, dio un vuelco. De repente ya me vi en situaciones buenas, empecé a trabajar en una empresa. Digo, ahorita lo estoy, ahorita podemos platicar más Pero se te escucha, no hay ningún problema, hola, hola. Sí, yo eh, te, yo te, yo te escucho bien. Perdón, perdón, es que aquí como que daba vueltecitas, eh, fallamos luego con la conexión, pero bueno, eh, no, yo te la te situación, Gracias, es que después pues se dio ese salto hacia de repente verme ahora con las cosas realizadas, este, en una empresa que yo quería estar, y las cosas, parecía que era otra vida, parecía que era otra práctica prácticamente otra persona. Y esa es la parte extraordinaria que, que puedo encontrar y que quise poner como, como ejemplo, como prueba, como testimonio de que puede darse ese cambio. Esa es la razón de allí salió la, la idea de escribir un libro basado en mis errores. Es maravilloso realmente eso, eh, Raúl, porque... Hay veces que, bueno, yo creo que la mayoría de la gente ha pasado por un u otro problema en la vida, ¿no? Más cuando ya pasamos los 40 años, algo tiene que haberte sucedido. Pero la diferencia ahí está, es, ¿qué haces tú con esas cosas que viviste? O te quedas ahí, estancado, víctima, no, me fue mal en la vida, tuve mala suerte tuve malos compañeros, pero decides cambiar ese rumbo y eso es lo importantísimo, ¿no? Porque das una esperanza con un libro así, tú das una esperanza a otra persona que sí se puede, se puede cambiar. Sí, la finalidad es dar un testimonio, sobre todo a mí me, me yo encontré terapias o quiero decir más bien métodos eh, en los cuales se incluía mucho el testimonio. Cuando tú sabes que no eres la única persona que estás allí. Justamente. Eh, en, la, en los antecedentes y en la introducción de mi libro platico que hay que encontrar primero la raíz del problema. Mm. En mi opinión, pues tiene que ver mucho desde la concepción de lo que es un error y vaya vaya que hay una diferencia. ¿Eh? Me encontré y, y no me encontré la propia definición de un error, dice que es algo equívoco, que es algo errado, digo, por su naturaleza, Dice, lo que alguien pensaba que era bueno y que ahora se entera que es malo. Eso básicamente es un error. Entonces, vaya por naturaleza, nos hace pensar en algo que no debemos de cometer. Y mm. ¿Sí? si es algo, si es un error, no tengo que cometerlo. Cuando cambiamos esa concepción, encontramos que los errores los cometemos diario. Ahorita mm. mismo puede pasar ¿verdad? todos los días, son parte de... Es una frase bien interesante Entonces, el que Es aprendizaje, ¿no? Es el aprendizaje, no puedes separarlo de la vida. ¿Sí? Una frase que, que la marco mucho en el libro, no es mía, eh, dice que los errores no son piedras en el camino, los errores prácticamente son el camino. O sea, no puedes vivir sin ellos. Sin embargo, la sociedad nos va dirigiendo a evadirlos. Sí. Y te puedo mencionar desde los primeros años de la escuela, donde para muchos es terrorífico, Reprobar una materia, reprobar un año, equivocar la carrera, equivocar el oficio. Digo, te no marcan se diga tonto de tonto, de vago, de montones de cosas, ¿no? no. Te marcan, te señalan, te reprueban y literalmente te, te, te, te persiguen prácticamente. Entonces encontramos que es lógico que la mayoría de nosotros pasemos la vida tratando de no cometer errores. Y ahí está, ahí está la parte fundamental, Ana. Ahí es donde encontré, yo creo que ese primer paso. Porque, bueno, este libro me llevó después a descubrir, o más bien, eh, para escribir este libro es porque me di cuenta que yo había diseñado un método de manera informal primero, con el que fui pudiendo salir de los errores. Y lo primero que, que fue, eh, lo primero que hice o descubrí, gracias a las enseñanzas de un grupo de autoayuda que tuve, fue a, re, a cambiar el concepto de lo que era un error que ese es prácticamente el primer paso eh, eh, se dice fácil pero hay que recordar que tenemos una programación de toda la vida mm. de toda la vida entonces no es hay tan sencillo favore. para la gente mm. cambiar unos conceptos entonces ese es el, es el primer paso que cambiemos el concepto de lo que eh, nos queda aquí o de, incluso de la emoción que sentimos cuando alguien nos dice oye te equivocaste yo veo a la gente que se preocupa mucho, generalmente. Se, se enoja, incluso hay personas que se enojan cuando les dice, oye, es que te viste un error? Yo no, ¿cómo crees? O sea, prácticamente... <risa> una ofensa, parecido. una ofensa. Así es, pareciera una ofensa. Y bueno, creo que desde ahí estamos, eh, tenemos que cambiar ese concepto. Bueno, ese es prácticamente el paso número uno de mi método, o del método que diseñé. Súper, porque esa es realmente la base de todo cuando tú ya entiendes, como tú dices, o sea, y eso es lo que tenemos en nuestro, más que yo creo que en nuestra cultura latina, aquí en Europa no se ve tanto eso de que de los errores, porque te admiten que los errores son parte de la, del aprendizaje, pero nuestra cultura es como que te marcan y tú eres tonto, tú no puedes cometer errores, o sea, el perfeccionismo a, a raya, pero eso no, no existe en ninguna parte, o sea, nadie es perfecto, nadie, nadie, o sea, el más sabio comete errores, ¿no? Totalmente pero, de acuerdo, digo, yo le una digamos una conclusión, la gente que más comete errores es la gente que más destaca. O sea, no hay duda, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Si lo decimos al revés, también sale. La gente que más destaca regularmente es la que más ha cometido errores. Sí, sí. Y, y tienes razón, digo, nuestra cultura latina todavía tiene más, más este, cosas en contra, digámoslo. En mi libro menciono, basta darnos cuenta, eh, cuando vemos un matrimonio joven, cómo eh, o, o no solo jóvenes es un gran ejemplo pero la, las las señales o la programación que le inculca a sus hijos que esto es no hagas eso no camines por allí ten cuidado con esto todo es no mm. todo sabemos que esto es por amor por cariño por miedo por protegerlo sin embargo mm. estamos grabando aquí prácticamente el no mm. entonces preferimos ya de adultos ahora no arriesgar nada mm. parece que el riesgo es malo de hecho Así está considerado. Eso, esa es la diferencia que te digo, la cultura acá es totalmente diferente en ese aspecto, porque al niño no se le educa con el no, se le educa con el mm -hmm. siempre con una, una opción. Por ejemplo, porque dice, ay, que como el niño el chico va a estar eligiendo la ropa que se va a poner, sí. Tú le das la, tú le dices qué ropa, no le dices qué ropa se va a poner, le dices elige entre este y este. Entonces el niño siente que él es elegido, aunque fuiste claro. tú. Fuiste tú la que elegiste, o sea, tú le diste dos opciones que tú querías darle, pero él piensa que él eligió. Así pero es. ¿qué hacen sí. nuestros padres en Latinoamérica? los padres, Tú te pones esto porque yo quiero. ¿Y, y qué creen? Una la la rebeldía, rebeldía. No, es que yo quiero ahí. Entonces acá no, porque el niño le enseñan desde chico, tú eliges. Tú eres un ser independiente. Tú eres un ser pensante, o sea, desde que son chiquititos, tú ves aquí los niños de dos, tres años, unas conversaciones que tienen con los papás, que yo, wow. Vaya, que tiene que ver porque esto con... O Se los tratan como ser individuos independientes, ¿no? Lo tra un niño, un niño es como que... Tantes, ¿no? mm. Totalmente de acuerdo, digo, aquí le ponemos suéter a los hijos porque nosotros tenemos frío, ¿no? Eso, Les sí. damos de comer porque tenemos hambre... O les decimos que no brinquen porque nosotros tenemos miedo de brincar. Claro. Entonces, imagínate la programación. Digo, esto no es malo. Malo sería que sigamos pasando por la vida sin concientizarlo, ¿no? Porque, como dije desde el principio, lo primero que tenemos que saber es que hay un problema. Que hay un problema que se puede arreglar. Bueno, eh, finalmente, no vamos a cambiar una cultura de toda la vida sin embargo sí podemos pero paso necesitar. a paso sí se puede o sea paso a paso se puede hacer o sea hay cambios que se deben hacer ya como eso de, de, de darle el, el, la no ¿La decisión las decisión a los niños por ejemplo no es que ellos vayan a decidir sobre todo sino que darles a ellos ese por ejemplo con mis hijas yo mi esposo es latino entonces, nosotros criamos a nuestros hijos también con nuestra mentalidad latina, pero enfocados mucho en la, en la mentalidad noruega. Y nuestros hijos siempre es conversar primero. Nunca el sí. castigo, siempre conversar primero. Entonces, si ya se llega a un punto, mi hija me dice: Pero que yo tengo, yo tengo ganas de decirte eso, dímelo, ningún problema. Pero eso no quiere decir que tú tengas la o sea, no, eso no quiere decir que tú te vayas a salir con la tuya. Tú tienes claro. derecho a hablar, tú tienes derecho no, a opinar, si ningún problema, pero aquí la que mando soy yo. O sea, tú puedes, es eso que no que no se calle, ella tiene que hablar y tiene que dar su opinión. Pero le digo aquí, la última palabra la tengo yo. Pero tú puedes hablar y a lo mejor me vas a convencer al final de cambiar de opinión. Pero eso no quiere decir claro. que tú hables, quiere decir que tú me vas a cambiar a mí. Pero tienes el derecho de hablar, que es lo importante, el derecho. Yo me recuerdo mi papá, era un hombre muy viejo cuando me tuvo a mí. Un hombre totalmente duro de la época, 1914, imagínate cuando nació. Entonces aquí, todo el mundo callado. Él hablaba, nadie más hablaba. Y si tú quieres decir algo, muchacho, cállese, aquí los grandes hablan. Entonces, imagínate con qué educación definitivamente, y eso sigue bueno, ya cambió mucho, ¿no? sin sí, duda sí, sí. pero la esencia sigue allí, fíjate te quiero platicar Ada, otro punto que tocó en el, en el libro es eh, la, la parte que por lo menos yo no lo sabía y no lo supe durante muchos años pues que estamos guiados por una especie de instintos y nuestras, nuestras reacciones tienen que ver más que con lo que pensamos, con lo que sentimos. Mm. Pues de cerebro, digo, brevemente lo menciono, el reptiliano, el ímbico y el, el neocortex. Sin embargo, el ímbico es el que nos hace reaccionar eh, o nos hace emitir las reacciones más naturales. El miedo, la ira. Llegamos a esa reacción sin pensarlo. Y esto mm. está basado desde que lo menciono en el libro también, desde la prehistoria, sí. donde allí sí, si sí, sí, sí, te equivocabas, Ada si salías a casa, te equivocaba, allí sí. Era vivo o muerte, los... claro. Efectivamente. hoy si sales a trabajar y te equivocas de camino, pues llegas más tarde ya, no claro. pasa nada. Si emprendes un negocio, tu mañana pierdes... tienes que trabajar dos horas más para corregir mañana ese... mañana. Trabajar más y emprendes un negocio y no te funciona Bueno, perdiste tal vez tiempo Una inversión lo Pero que tú ganaste quieras, experiencia pero no, pero no te ganaste experiencia Y además no te mueres como pasaba claro. antes ¿no? Claro. Con nuestros antepasados Que allí sí durante eh, eh, siglos Los errores se pagaban con la vida Bueno, pues todo esto lo venimos arrastrando uh -huh. Lo sepamos o no De tal manera Que cada vez que eh, Vislumbramos un riesgo en nuestro cerebro líndico aguas y por aquí eh, la, la, la la la voz de la mamá y del papá desde niños y por aquí las de la sociedad y la educación formal diciendo si te equivocas te vamos a exponer incluso no y, y menciona también el estudiante actualmente trata de pasar desapercibido muchos de nosotros con tal digo llega prefieres que no te pregunten en, en sí. la clase lo menciono también, está uno más estimulado por no reprobar que por aprender. Mm. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, sí, de ahí sí. se deriva todo esto, y yo creo que es una parte neuro, neural, o, o quiero decir, este, muy importante la, el concepto que tengamos de lo que es un error y de cómo los afrontamos. Mm. ¿Sí? ¿Cuántos sí. propósitos de personas. Eh, lo menciono, ¿cuánto artista, cuánto deportista destacado, cuánto científico, cuánto, lo que tú me digas, se pierde porque no quiere intentar, porque no quiere fracasar? Uh -huh. Y se queda, como buen estudiante en la escuela, en un buen empleo, pasando uh -huh. desapercibido, sin fallar, pero sin nunca intentarlo. Uh -huh. Y no sabemos cuánto se perdió en todo esto. Uh -huh. O haciendo cosas que no quieres hacerlo solamente porque tienes que hacerlo y ninguna pasión porque tienes que cumplir con el día a día. Qué terrible, ¿eh? qué, qué doloroso realmente. porque. Uf, uh, Fíjate y... que menciono que hoy no se pierden las vidas como breve, hace poquito lo mencionábamos. No se pierden por los errores. Sin embargo, se viven vidas inútiles, ¿Sí? perdón, pero se viven vidas sin felicidad, sin pasión, sin logros. En algún lado leí todos somos artistas, todos somos campeones de algo, todos nacimos para algo, no todos para lo mismo, pero todos nacimos para algo. Sin embargo estamos por allí queriendo ser iguales, uh -huh. calificados con una misma con una misma regla, digámoslo así. Imagínate una gente que tiene una pasión en sí y tienes un trabajo, que ese trabajo, ese trabajo tuyo es tu pasión, puedes pasar 28 horas al día si es posible y no lo vas a sí. sentir como un trabajo, vas a sentir que wow, me falta, hoy quiero estar más tiempo, porque es algo que te quema por dentro, es una pasión, pero cuando no quieres estar ahí y estás porque tienes que ganarte los pesos, es que después de cuatro horas ya no hayas la hora de salir corriendo a esa oficina, porque que no, no, no estás tú ahí, no estás dando lo tuyo. Estás como una máquina, como un robot, solamente trabajando para generar dinero, ¿no? Qué terrible, terrible. Acabas de ver en el clavo, definitivamente, si algo te gusta, te quedas a hacerlo y no, el tiempo no pasa para ti. Y hay que recordar, y lo repetimos muchas veces, la práctica hacia el maestro. Con tantas horas haciéndolo, invariablemente llegas a ser experto en eso, Invarable, invariablemente todos conocemos historias de deportistas aquí en México, por ejemplo jugadores de fútbol que se la pasaban horas y horas practicando digo, no tenían otro camino que, que haber triunfado con tanta práctica y en cualquier ámbito pero si es lo contrario si te pesa hacer tu trabajo, de allí que vemos a gente esperando el viernes esperando sí, la hora de la odiando el lunes sí. bueno esperando las vacaciones. A sí. todos nos gusta vacacionar, pero bueno, para algunas personas es como el único respiro que tiene. Y ahí reitero, está la parte, la parte neural de todo esto. Las vidas que no se pierden en la guerra ni como en la prehistoria por algún error, cazando un, una bestia salvaje, pero se viven sin sentido. Y no le veo gran diferencia a perderla y a vivirla sin sentido. Y perderlo así también es. con depresión, con enfermedades, porque te causa tanta mm. enfermedad estar así, con una con tanta tensión, que, que no vives. Una, o sea, como tú dices, la prehistoria se morían por un animal que los mataba, pero hoy en día, ¿qué te mata? La falta de pasión, la falta de, de ganas de vivir, pero porque no. vives por vivir nada más. Así es, efectivamente. Y entonces ahí encontramos... Pues, la depresión es un cáncer en el alma que, que empieza a entrar despacito. Eh, siempre fui también admirador y me gustó mucho la, la motivación, la estimulación, la automotivación, sobre todo, le platico a los míos, tenemos que estar atentos a motivarnos, y automotivarnos, porque la depresión es un pequeño virus que empieza a atacar y primero nos pone un poco serios, después nos pone un poco tristes, después nos dan ganas de evadir la realidad, la gente no es adicta al alcohol ni a las drogas, es adicta a evadir la realidad. Y entonces, una vez que salimos de la realidad, bueno, pues ya uno no quiere regresar al que no le gusta, naturalmente. Uh -huh. Y entonces la depresión se hace grande, se hace un problema, y la mayoría de veces se acaba, prácticamente. Uh -huh. Bueno, la depresión se acaba la vida y se acaba todo lo que, lo que puede haber en esto. Uh -huh. ¿Sí? Pues así de drástico es. Y bueno, esta es la razón y esto es por la que decido hacer ese libro dándome cuenta o considerando... Que precisamente el miedo a cometer errores es lo que hace que, le llegue, que la gente llegue a extremos. ¿sí? Y, y bueno, pues poniendo por testimonio, precisamente, como dijimos al, al inicio, la vida que me tocó vivir. Años después, tuve la oportunidad de, de triunfar en, en un área que a mí me gusta mucho, que son las ventas. Eh, yo destaqué mucho en, en la parte de lo que es la venta como vendedor. Me sigo considerando un vendedor. Y quiero platicar que. Digo, venimos saliendo, entre comillas, saliendo de una pandemia, digo entre comillas porque sí. no se ve todavía tanto mm. la salida, pero bueno, ya tal vez vemos la luz allá en el túnel. Y el año pasado nos, nos pegó a muchos, a mí particularmente en los negocios con los que ya tenía caminando y bueno, volvemos a empezar, a, en, en mi caso vuelvo a empezar algunos negocios, regreso a vender y, y vuelvo a echar mano de este de esto que, que en algún momento... Este, promoví el, el revisar errores, el volver a iniciar. Regreso a vender un poquito y, y como me gusta, no me cuesta. O sea, me gustó y como que me dieron una inyección de, de, de juventud de otros <risa> cuantos años, ya que pensaba quedarme en la casa, escribir nada más y todo eso. No, no, como que tuve que regresar, pero me gustó. O sea, como que, como que no... no lo vi. Bueno, entonces, en ese tiempo pues pude destacar mucho. Me tocó precisamente la oportunidad de conocer Europa gracias a, a, a convenciones, por premios internacionales en ventas, todo América prácticamente, todo todo el continente americano. Y bueno, ese es el, el extremo que te digo, después de haber vivido una vida pues bien cruda y después vivir unas glorias, vaya, que sigo agradecido con ellas. Pero se goza ese más, es el... ¿no es cierto? Porque ya lo que sufriste antes lo sientes tan gozoso, ahora que de guau, wow, lo que tú has podido llegar, ¿no? ¿Cómo pudo darse ese cambio? Efectivamente, lo valoras mucho más. Y muy importante, se lo escuché decir a alguien también, oye, ¿qué pasaría si pierdes todo? De repente... No pasa nada. No pasaría no. nada. Vuelves a empezar, porque hoy sabes... Porque ya tienes el método, ya tienes el método en la mano. Sí, y sabes que te vas a equivocar otra vez, y no sabes hoy si te vas a equivocar y vas a permanecer equivocado un mes o un año, no lo sabes, solo sabes que intentando es la forma en la cual puedes encontrar las distintas salidas. Recientemente leí hace poquito eh, que cada uno de nosotros tenemos una puerta donde vamos a llegar y no deberíamos de estar buscando las puertas de otros, deberíamos estar intentando la nuestra prácticamente, la nuestra, esa es en la cual vamos a poder salir o entrar, como queramos decirle, depende de lo que queramos hacer pero tenemos una de nuestro tamaño, de, nuestra, de, de lo que somos. Okay. No intentar lo nuestro nos hace pasar y querer entrar o salir por puertas que no son las nuestras. Mm. De allí, de ese tamaño. Mm. Y bueno, pues... Eh, Eso de que tú acabas pues, de decir es súper interesante, porque como yo he estado estudiando tanto esto de marketing, de todas estas cosas de por, por los libros, ¿no? Y los cursos que estoy haciendo y todo... Eh, es importantísimo porque dice es que tienes que ver a tus a tu competencia entonces uno dice, ¿por qué tengo que mirar a competencia? dice, no para copiar es para inspirarte y es súper interesante Por porque dice uno, es que yo no quiero copiar no, es que tú no, nunca vas a copiar a nadie o sea, porque tú eres tú y no vas a copiar a otro, sino que te vas a inspirar, oh, está haciendo esto, mira qué bonito voy a transformarlo y lo voy a hacer a mi manera de acuerdo, totalmente mm -hmm. Y, y es que, insisto, nuevamente el, el sistema nos lleva a querer pasar de la misma forma, igual que todos, y allí se pierde la autenticidad. Hay, uno de los tesoros más grandes que tenemos es la autenticidad. Somos únicos, somos únicos eh, en esta, este, eh, este sector en el que estás. También me gusta mucho... Eh, tengo una certificación en marketing digital, me gusta, me encanta yo mismo los productos que vendo. es que fíjate, te comenté que, que yo soy vendedor, yo, yo me sigo cuando me preguntan qué eres, bueno, ahorita ya te, te dije, soy empresario y escritor, pero finalmente yo seguía diciendo, yo soy vendedor, yo soy vendedor, a mí me encanta ser vendedor. Cuando yo descubrí el marketing y descubrí que no es otra cosa más que vender, pero de manera ocupando la tecnología, ocupando sí. eh, una forma mucho más completa. Hombre, yo me quedé maravillado, yo dije, esto es un milagro. Eh, Recientemente lo platicaba con mi familia, el, el año pasado, tenía una tienda estuvo siendo exitosa mucho tiempo en línea, con puro marketing digital, y para mí era maravilloso, esto es maravilloso, Ada, que tú y yo estamos platicando, todo del otro lado del mundo, yo del otro este lado, en tiempo real, que nos estén viendo algunos, muchas gracias, por cierto, esto es maravilloso, pero además que una venta para mí, que soy tan tan tan admirador y reconozco tanto lo que es un proceso de una transacción, que pudiera haber que hacía un negocio en línea con gente que no conocía, productos que no tenía en mis manos, que sí. todo eso lo permitía. Hombre, este, yo quería llorar de, de, de, de lo asombrado que estaba, te lo juro. Así de grande es sí. el Así de grande. Entonces, pero ciertamente, bueno, pues ya lo decía desde entonces, son... Entonces un Tzu, tienes que conocer al enemigo o a la competencia y lo decía el enemigo porque era el arte de la guerra, pero tienes que conocer a la competencia, pero solamente para, para poder competir mejor, no para copiar. ¿no? La mejor forma que tienes de competir pues, es siendo tú, porque la mejor la persona que mejor puede ser es Ada, sin duda. Esa es la única y mejor eso me pasó forma cuando, cuando yo comenté con algunas personas Que mira, voy a hacer esto Voy a hacer cursos de escritura Enfocado en otra línea No escritura por escribir un libro Sino escritura terapéutica Con la finalización de hacer un libro autobiográfico Y me decían Pero de eso hay montones en internet Eso está lleno de cursos Le digo, sí, pero es que nadie es, soy yo o sea De acuerdo Totalmente <risa> Fíjate que a mí me pasó además porque cuando empecé a escribir, y bueno, además ya... Cuando decidí hacer el libro ya tenía un montón de libretas por allí, escritas a mano, y luego empecé a escribir en la computadora. Ya tenía un montón de material, era recopilarlo. Mucho de eso, yo creo que la mayoría, pues fue de lo que recogí en el camino leyendo, y de lo que aprendí de otras personas, por supuesto. De hecho, eso somos. Eso somos, lo que aprendemos. Bueno, eh, mi preocupación era que lo que yo platicara alguien lo hubiera leído obviamente no hay que piratear no o sea no, no se trata no, de no. pero eh, mi, mi un poquito temor era que la gente dijera oye es que eso lo leí en tal libro es que eso se lo escucha tal autor y platicando hoy tuve oportunidad en este este año y el año pasado de tomar un curso con uno de los probablemente el escritor más leído de México contemporáneo vive por supuesto y me decían, no, no te preocupes, porque, aunque ya lo haya dicho otros, pues de hecho, todo está dicho. De hecho, prácticamente... No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. lo, que, lo que dijeron pensamientos los pensamientos son nuevos, todo está hecho, todo está dicho. Que, lo que dijeron los romanos ya lo habían dicho los griegos, ¿no? Entonces, <risa> y bueno, hay que nos damos cuenta. Lo que dijeron aquí, ya lo habían dicho otras hace años. Bueno, claro. entonces, no, no te preocupes, todo está... Dicho, pero no todo está dicho de la misma forma, que eso es claro. lo interesante. O integrado es de otra caso. manera, ¿no? Porque se saca integrado. a veces de conflicto las cosas, ¿no? ¿oh? ¿Sí? O Así si uno es. tiene miedo de que, que le vaya a decir, no, esto lo dijeron otro, uno pone a lo mejor en el libro, mira, esto lo leí en tal parte, o, o lo leí una vez en un libro esta frase y me gustó, porque ya te estás desligando de decir que esto es mío, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sin embargo, si te fijas, también viene, allí influye el miedo a, a que si lo vamos a hacer bien o no. Y por supuesto que todo esto y las y los testimonios ayudan a mí particularmente, me ayudó mucho. Eh, también tenía mucho temor antes de sacar el libro, oye, les va a gustar. Oye, eh, alguien, a alguien le va a gustar. Puede ser sí que le ha gustado a muchos, como también no le ha gustado a otros. Y a otros les ha parecido indiferente, por supuesto, como claro, todo. Que, no Claro, no puede gustar eh, a todos claro, por supuesto, me preguntaba alguien, oye, todos tus amigos ya compraron tu libro, le dije, no, no, no, no muchos de ellos, digo, ni siquiera lean, no compran ni el de los escritores buenos digan, ¿cómo van a comprar el mío? ¿para qué lo van a comprar? ¿no? Claro. Tengo un amigo que tiene un negocio, un, un negocio de comida de pozole, yo no voy porque no como pozole, no me gusta, pero pero bueno, si tuviera de lo que me gusta entonces mis amigos que no leen pues a lo mejor no, no alguno me va a... ¿no? No vas a obligarlos no lo... a comprar, ¿no? Si en mi familia también hay gente que no le... Pues no tendría por qué comprarlo mm. si es que no quiere leerlo. No, bueno. o sea, a mí me ha pasado... A mí me ha pasado igual que muchísima gente de mi familia tampoco que no lo ha comprado y no lo ha leído. Pero digo, bueno, mi meta era mi libro que si al menos una persona lo leía y se impactaba con el libro, yo ya estaba conforme. O sea, el resto ya no me importaba, ¿no? Y era una, una, una meta ¿eh? que yo tenía con mi madre que le iba a hacer su libro y... Y se lo hice, ¿no? Algunos, también he platicado, hicimos el libro incluso para tenerlo. No me interesa si alguien lo leía primero. Claro, por supuesto que el sueño era, y en mi caso, pues que mi vida sirviera de testimonio para que alguien para que alguien le fuera útil. Mi libro, sí. deseo que sea útil. Más que sea de a su gusto, que sea útil. útil. Porque no es una novela, porque no es un poema que guste. Me deseo que sea útil, sobre todo. Sin embargo, como era también un sueño, pues yo estuve, estaba dispuesto a, a, a pagar y hacerme mi libro y, sí. y le, eh, lo volví a leer. Eh. Quiero confesarte que le echó otra ojeada ahora que tenemos esta entrevista, porque bueno, ya tenía algunos meses y lo volví a ojear. Y dije, lo podría volver a leer y releer y bueno, cuando lo haces, pues lo relees, lo revisas y lo revisas. Y hoy sé que me quedé corto con las revisiones, deberían de haber sido más. Sí, sí. Pero, pues, lo mismo me pasó a mí. Y ahora que estoy terminando el segundo libro, digo, wow, cuánto he avanzado, cuánto he, he cambiado la manera Así de escribir. Es. Porque digo, qué diferente, ahora es como que más mucho más peso cuando escribo. O sea, es un avance tremendo, tremendo cuando uno ya comienza como a seguir en la onda, ¿no? Eso, eso, es, eso es bien interesante y eso motiva mucho, ¿no? Ya decían, nadie puede cruzar el mismo río dos veces, ya es otro río y ya es otra persona. Entonces, eh, muy interesante, ahorita decíamos, oye, si a alguien no le gustó el libro, no debería de basarse en el que escribí. Yo conozco autores que lees un libro te encanta y luego es lees otro. Y dice, oye, este no me gustó, no claro, sé por qué. Claro. Bueno, pues era, otro, otro, era el mismo escritor, pero en otra etapa de su vida. Otra claro, etapa, educación. otra inspiración, otra de cualquier otra cosa, ¿no? No, pasan sí. los cantantes, pasan los, las cocineras, pasan <risa> todo. Pero lo importante de todo esto es quedarnos con la idea, o por lo menos ese fue mi objetivo, de que cada quien puede ser lo que sea. Regresando al tema, por supuesto que para mí es halagador y, y me encanta y agradezco mucho para la gente que se interesa en leer mi libro, en comprarlo, aunque sea solo por ayudarme. Mil gracias, por supuesto. Pero no debería de ser eso lo que nos detuviera para... Quien me escucha, para quien se entere alguna vez, si quiere hacer algo, debe hacerlo, no importa si a los demás le gusta. Y por otro lado, también me di cuenta que siempre va a haber alguien a quien le guste. Siempre va a haber alguien a quien le guste. Sí. Siempre va a haber alguien a quien le gustamos. Sí. Siempre hay alguien que nos gusta, esa es la verdad. ¿no? Sí. Entonces, como que estamos hechos para... En otro lado, también eh, supe que cuando tú tienes una idea de hacer algo, estamos tan conectados de manera universal que hay otras personas que están pidiendo eso. Sí. Qué interesante, ¿no? Sí. Yo no sé si alguien pedía, no, no estoy diciendo que alguien pidiera, oye, que Raúl haga un libro. Así, no, no. Había alguien que estaba perdido un poquito con, en su camino, tal vez, y que, bueno, esa idea de alguna manera estaba ocurriéndoseme uh -huh. para hacerle llegar eso que necesitaba o que estaba pidiendo. ¿no? Esto básicamente es de creencias, ¿o ¿no? Sin embargo, ¿de qué es? Motivante y estimulante pensarlo así, ¿lo es? Sí, por supuesto, por supuesto. Tengo una amiga que me está haciendo la traducción al noruego y me pregunto por qué no lo hice yo, porque estaba tan involucrada en el tema que digo, no no, no, no, no, no podía empezarlo de nuevo, era como empezar otro libro, ¿no? Y esta chica dijo, no, yo te lo hago, no te preocupes, habla perfectamente español, nació acá, pero de padres latinos y habla perfectamente noruego, entonces yo te lo hago, mejor y me mandó un mensaje, ya lo tengo listo, me dice, pero he llorado, he llorado, qué terrible, qué fuerte. Y ahí me impactó, porque digo, wow, lo está traduciendo y, y en la traducción ya ella lo siente. Entonces es como que, o sea, te vuelves a emocionar y te vuelves a sentir que, ok, no fue tan malo lo que hice. No, es que interesante, fíjate. Supongo que la, además en la traducción, pues ella tiene que estar un poquito fría porque está trabajando. Ah, claro, pero si aún claro. así le, le llega, imagínate. Qué bueno, felicitaciones. Al respecto, también, otro paso grande que da uno cuando intenta y logra algunas cosas. Bueno, pues imagínate después la, la fortuna a los que tenemos, pues de decir, oye, tengo mi libro, ¿no? Aquí está físicamente y, y ya te diste un pasote. Y luego, pues el asunto del best -seller, y luego el asunto de que alguien te diga, oye, me gustó, oye, felicidades. Pues te va empujando, te va empujando y sigues en el camino. Eh, ahorita me platicas, todo lo que has hecho ha sido muy importante y te ha cambiado sin duda okay. En mi caso también, bueno, ya empecé a seguir, a, a tomar otro tipo de cursos, a especializarme más Y, y ves ahora lo que escribiste y efectivamente, es, ay caray, bueno, hubiera hecho esto Pero pues finalmente es parte de, es parte de los inicios Espero que, que la evolución nos lleve, y creo que así es siempre unos años después veas tus inicios y digas oye, hasta qué bonito qué cambio, qué cambio sí. con ahora, pero pues así empezó y entonces esto es la evolución, sin embargo sin esto, sin el inicio sin esto en mi caso, pues no hubiera dado el siguiente paso no me imaginé por aquí platicar con un escritor, con alguien así como tú ahorita hasta el otro lado, no me imaginé hacerlo y todo lo que te permite hacer un libro sí. me queda sí. claro que no todos no todos quieren escribir un libro, por supuesto. Hay a quien no le no, interesa por escribir un libro. Que no, pero mucha gente sueña con eso, pero no lo hacen porque tienen temor, temor que, que la gente va a decir. Es que yo no sé escribir. Y yo, yo le estoy tratando de sacar ese miedo a la gente, porque digo, es que, es que no es que tú tengas que ser un escritor de renombre para empezar a escribir. Empezar a escribir es empezar a escribir y se acabó. Todas las correcciones, la ortografía, todo eso te lo pueden ayudar a hacer. O sea, eso es lo mínimo. Lo importante es que tú transmitas una idea. Sí, sin duda. Mira, fíjate que los tiempos cambiaron y, y debemos de ser profesionales en la forma de escribir, por supuesto, respetar reglas, etcétera. Sin embargo, para fortuna nuestra, ya no son los tiempos de antes. Yo acabo de terminar hace unos días, un libro que tenía muchas ganas de leer, no lo había hecho, el Conde de Montecristo. Y bueno, le, le platicaba a mi esposa, oye, ¿qué, ¿qué forma de escribir? Yo leía una hoja y me gustaba y la volví a leer, me tardé muchísimo además, además de que estaba súper grueso. Pero lo volví a leer porque me encantaba, parecía hablan un poquito de forma poética sí, y además. Hombre, todo lo que dicen parece estudiado. Yo no sé cuánto se tardó Alejandro Dumas en escribir ese libro, pero okay. no, no tengo idea. Este bueno, para fortuna nuestra ya no es así. Ya algunos antes de nosotros lo volvieron más coloquial, permiten más. Mm. Hay gente que escribe, que escribe como habla. Eh, escribe incluso me ha tocado ver y, y gente que ha ganado premios escriben sin, sin las reglas de puntuación escriben más, más, más, sí, más, sí, más, sí, más tal así. cual tal cual tal cual pero te atrapa te atrapa pero y que se las este, perdona es que ese es el tema cuando tú escribes algo que llega a la gente es un mensaje algo que está penetrando en la persona no importa qué tan bonito escribas si no le llega tú puedes escribir los versos es. más bellos y no llega a nadie efectivamente Pero cuando sale del alma, cuando sale algo de adentro, la gente lo nota. Así es, la gente tiene que contagiarse otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Si leíste un libro y no saliste un poquito dañado, un poquito apasionado, entonces nunca entraste en ese libro. ¿sí? No. Y no necesariamente todos los libros te tienen que provocar eso, porque esto es lo interesante. No, no, pues, Algunos... hay libros y libros, hay libros de estudio de diferentes tipos, no o sea, no todo es... Y, y los géneros, digo, a mí particularmente la, la, Los libros de fantasía no, no me atraen mucho Me atraen mucho más los, los de no ficción, sin embargo Hay gente a la que le gusta mucho Y, y los atrapa Entonces, es una fortuna Encontrar lo que te gusta ¿eh? en, en algún lado también la, la definición de felicidad Y es encontrar lo que te gusta y hacerlo Por supuesto, ya hablamos desde propósitos de vida Si encuentras Los que no leen Déjame decirte que sí creo que todavía no encuentran lo que les gusta leer. Porque el día que encuentren lo que les gusta leer, van a leer invariablemente. Mm. Necesitan encontrar. Para fortuna nuestra ya hay libros de todo, de todo. Nunca va a haber suficientes libros. Yo creo que nunca va a haber suficientes libros. Decía alguien en un grupo, y aquí somos 100. Y si todos escribimos un libro, ¿cuándo vamos a acabar de escribir esos 100? Es que no estamos obligados a leer los libros de los 100. Voy a leer... Tres libros que a mí me gusten. Claro, que te Y por y allá hay... Así es, efectivamente. No deberíamos de verlo tampoco como una obligación. Leer, ¿no? o sea, debe ser un gusto. Como la comida, todos comemos, pero no todos comemos comida. Sí, pues sigue siendo prácticamente un sueño, Ada, este, este, el de haber escrito el primer libro. Todavía me siento... No es la palabra orgulloso, sí me siento Joder. orgulloso. Pero... Humberto nos me dice, muy feliz. fluida la charla, dice Humberto. Ah, muchas <risa> gracias. Un saludo, Humberto. Sí. Sí, un saludo, Humberto. Un abrazo, también le está yendo muy bien, por ahí lo, sí. lo veo en mi trabajo. Ya ah, le compré feliz. el nuevo libro, ya se lo compré. Lindo, lindo. No, no. Vende y vende, Humberto. Muchas felicitaciones. Y, y bueno te decía, el, el asunto es que me sigo sintiendo muy satisfecho con esto eh, a veces quisieran más quisiera dedicarte más de lleno eh, sigo trabajando en lo mío quiero decir en, en la parte de la empresa en, en el negocio que ha sido prácticamente lo mío sin embargo me prometí no dejar de lado cuando lo convertimos solamente en una afición solamente va a ser una afición pero los que queremos escribir un poquito más, más serio que una afición, debemos de dedicarle. Algunos decían de escribir dos horas al día y leer dos horas al día, sí, por lo menos. Mm. Algunos más, algunos menos. Claro, para los que nos queremos de dedicar un poco más serio. Mm. Y me lo propuse y eso me llevó a la próxima, al próximo lanzamiento. Ahora te comenté esto, sí. antes de la charla. Bien feliz, porque ya eh, eh, con el próximo lanzamiento de, de mi segundo libro, y cuando eh, promoví esto, mi hija, que está aquí en México, pero está en otro estado de la República, está un poquito lejos, me habló, oye, ¿cómo es posible que tú ya vas a escribir otro libro? Y yo no sabía. Le dije, no, hija, está en el horno apenas. <risa> Ella es chef, entonces le hablé, sí, le dije, está en el horno apenas. todavía no, no está, porque dice que no le, no le comenté nada, ¿cómo no? Está en el horno, apenas pero estoy muy contento y a diferencia del, del primero que ya quería sacarlo ya quería sacarlo del horno aunque estuviera un poquito crudo, crudo. No, hoy, quiero en el horno. hoy quiero dejarlo el tiempo que sea necesario y si lo saco y todavía no está lo vuelvo a meter y si lo saco y le faltaron le faltó chocolate lo vuelvo le pongo chocolate está doradito rico listo para comer así es así me di cuenta que mucha gente ahorita hablamos de escritores pero detalla por supuesto, válgame la comparación, solamente para explicar que se tardaron años, años, años, años, décadas, lustros por lo menos, en escribir un libro. En ese tiempo los libros eran enormes, no eran de mil páginas y todo eso, pero no, no necesariamente va a ser así. Pero sí tiene que ser algo un poco más, eh, mejor trabajado, que se deje, que, que se respete más, que se busque eh, una mejor una mejor transmisión de lo que uno quiere. Sí. Y que se note, por supuesto, el evolución. Mm. Y bueno, pues, sin ese primer... ¿Para cuándo sale? ¿Tiene más o menos planeado la, flech la flecha o no? No sabes. Mira, yo hay? espero que, que, que yo lo termine. Porque bueno, hoy, sabe, hoy sabemos que después de que uno lo termina pues viene, vamos a mandarlo a corrección de estilo, vamos a mandarlo a todo eso, que ya depende no. un poquito menos de a uno. ¿A veces demora más eso que lo demora? A veces se demora más de eso, efectivamente, pero por lo menos un mes entre 30 y 60 días para que yo acabe. Okay. Eh, yo acabe y entonces eh, ya estoy eh, eh, consiguiendo quién va a hacer la corrección de estilo y todo esto. Y pues ellos se tardan 30 días también. ¿Tú vas a, a publicarlo pronto. en la misma el lugar donde publica, estás publicando el otro ahora, en esa editorial? No. ¿Ya no lo vas a hacer? No lo sé. Top? No lo sé. Fíjate que tengo esa oportunidad. Se cortó un poquito, no te escuché. No, te digo que no lo vas a hacer por Amazon como la primera. No, no creo. Quiero voy a intentarlo. Eh, tal vez lo pongo en Amazon mientras intento. Eh, tal, me, quiero intentarlo. El primer libro lo, eh, lo contraté, lo, lo contrataron por una editorial española. Y podría ser allí, o estoy pensando en enviarlo en, a una editorial aquí latinoamericana, para que el, el lanzamiento sea directamente acá. En ese inter, lo más probable es que si sí lo suba a Amazon y hagamos un lanzamiento normal, como, como o se hace, bueno, como lo hicimos, pues, como autopublicación. Sin embargo, sí quiero también mandarlo a editoriales y, bueno, pues probar, probar uh -huh. esa forma que nos platicaron y ciertamente es más difícil, pero pues voy a ver. Y si encuentro a alguien a quien le guste, estaré encantado y si no, pues están las otras opciones, la autopublicación y todas las que ya va uno conociendo, que no me cierro por supuesto. Eh, sí quiero que este se circule más, que se conozca más. Considero que tiene un mayor trabajo y me gustaría que fuera más conocido por la gente este segundo libro. Lo va a hacer lo va a hacer porque ya los que leyeron el primero van a querer leer el segundo también, no te preocupes. Ojalá que sí, ojalá que algunos digan, no, ya porque no Yo ya lo pedí en el... papel, el tuyo, porque yo no sé qué sucedió. Yo lo había comprado cuando tú lo sacaste en Kindle. Y lo iba a repasar ahora, hace unos días atrás, y desapareció. Yo no sé por qué desapareció del, del sistema. ¿Qué? Yo ah, pensé que una vez que uno compraba y ya estaba ahí, pero no sé qué pasó. Así que yo lo pedí a la editorial donde lo tienes ahora, yo lo pedí ya en España para que me lo manden en papel. Sí, sí me di cuenta y ay, también me comentaste, pero fíjate que bueno, yo lo tuve que bajar de Amazon precisamente porque por lo del editorial es parte del contrato, pero no sé si eso afectó para que tú que lo tenías en Kindle, pues... se, se, se no, sé, no sé si a otro pero no, le pasó no debería. De mí, pero no debería, no debería. No debería claro. porque pues, tú lo porque pagaste. Así es, ¿no? claro. es, efectivamente, pero no está en Amazon el mío. Yo lo bajé, entonces, Dame. probablemente eso es, aunque no debería. No debería, claro. Así bueno, es. Ya me va a llegar, así que no te preocupes. Ojalá que esté, <risa> sí, sí, sí. Pues ya también estaré yo informando de, de este segundo sí, libro. Y me tienes que avisar el otro libro cuando salga. y Yo te invito de nuevo porque queremos charlar de eso, queremos presentarlo. Así que, súper, súper, súper. Yo estoy súper emocionada contigo, conocerte más. Te muchas había escuchado gracias. en las otras entrevistas, pero qué rico tenerte así, tan tan cerca, súper. No, hombre, muchas veces. Yo agradecido, emocionado, me preguntan, ¿no estás nervioso? Por supuesto que estoy nervioso, o sea, Ay, siempre, no, siempre. No, no, hombre, como no, bueno, pues es que ya como ahorita dice Humberto, tal vez está, está fluido y permites esto, te, te felicito, permite, se, se permite y se siente eh, pues la, la posibilidad de charlar como si estuviéramos sí. aquí, como si estuviéramos sentados, no sé no, qué nos está viendo sí. así es sí. efectivamente y a mí me da un, poco, un poquito de risa porque como te digo para mí esto todo es nuevo y la gente a veces me dice pero mándame las preguntas que me vas a hacer digo. No, aquí no hay preguntas aquí hablamos ah. hablamos entre amigos o sea es como que si tuvieras invitado un cafecito y estamos conversando de todo y de nada yo te lo iba a decir, eh, yo te iba a decir, oye, me vas a mandar a algo, no, pero no, no. como había también estoy viendo las, las otras, dije no, ya, ves, ya que este es espontáneo, se pone bueno. Entonces, adelante, este, hacerlo precisamente. Lo que espontáneo. sí me han dicho, me han dicho varias personas que tienes que tener cuidado, porque a lo mejor van a hablar de esto. Le digo, no, no, tranquilo, aquí yo la gente que he invitado son gente conocida, gente que más o menos sé quiénes son. Así que no no me voy a meter en berenjenales a estar haciendo invitación a gente que no conozco de nada, ni sé quién es, porque ahí sí que puede meterse en problemas. Claro, por supuesto. No Y además, perdón, hay una, una línea ¿no? que prácticamente, bueno, no sé si a, a tus invitados todos son autores, escritores del libro también o, todos, sí. o de otro tipo de... todos, Pero bueno, hay una línea finalmente que, aunque comentamos algunos otros temas, pero bueno, giran en torno a las obras, que esa es la idea, ¿eh? que es es la parte medular y, y lo que nos tiene, ¿no? lo que nos ha, este, pero en el siglo, yo sigo, como te comenté también, yo le he eché una ojeada otra vez al libro, al mío, este y bueno, dije, oh, mira, me gusta mi método, <risa> es que me volvió a gustar, entonces vale la pena echarle mano. Lo que menciono allí Ada, es vivir con una filosofía, en la escuela fui nada bueno estudiante, todo lo contrario, esa es la verdad. Y aunque tuve alguna habilidad para las matemáticas, para algunas otras áreas, pero no tuve buenas calificaciones, esa es la verdad. Y nunca me imaginé que, que la filosofía me fuera a interesar. Años después... Ya leyendo por mi cuenta, no, hombre, me encanta, o sea, me encanta, te lo juro. La filosofía como, como tal, pero además en la otra descripción de la palabra de lo que es filosofía, eh, se, se puede decir, eh, tiene una filosofía de vida de, de compartir todo lo que tiene, esa es su filosofía de vida. Tiene su filosofía de vida de aprender todo lo que puede, tiene su filosofía de vida de ver la vida siempre buena. Y lo que recomiendo también en este libro pues, es tener una filosofía. Le digo a mis hijos, oye, tener una filosofía. Uno de ellos me contestaba, no me gusta la filosofía, pero es que él se imaginaba <risa> lo que le enseñaron en la escuela, que tenía que aprender a Platón, a Aristóteles, etc. No, no, no. Tenemos que tener una filosofía de vida. Sí. La, la, el día que encuentra uno la filosofía con la que vivimos, eh, menciono siempre, digo, son, son cosas que he leído, L las personas... Tenemos dos vidas y nos damos cuenta que solo es una cuando se termina la otra. O sea, cuando empiezas a reconocer, cuando encuentras tu camino, cuando encuentras tu pasión, tu filosofía, cuando no te interesa si te equivocas, te das cuenta y dices, oye, ¿cómo viví? La otra vida era, era un infierno, era estar fijándote si te equivocas, siguiendo a los demás. Hombre, eso no es vida. Preocupado entonces, de qué dirá la gente, cómo le va a caer esto, cómo le va a caer el otro. Oh, no. tengo, yo, gracias a Dios que ya pasé esa época, ya no estoy... Yo, como estoy leyendo tanto... Igual que tú, estoy metida mucho en esto de meditación y montones de filosofías leyendo el montones de libros. Estoy hasta en un curso para lectura rápida, para tratar de leer lo más rápido posible. Ah, Muy bueno, es. Y súper interesante porque te lees un libro súper rápido y, claro, yo capto bastante también. Y, y una de las cosas que digo, increíble: o sea, la misma gente que ya no comparte contigo se va solita, no tienes que sí, echarlo, se van solos. Ya no, ya no, ya no, ya no concuerda uno. Con ya no, no, no ya no tienes la misma energía, no no estás en el mismo nivel. Y es muestra y no de la No más o menos que lo otro, sino que ya no, no, no. tienes la misma solo no, distintos no, ¿sí? es válido, ¿eh? y tenemos que hacerlo nos cuesta trabajo, pero si no lo hacemos, seguimos quedándonos ahí, o sea, definitivamente, eso es otro, otro consejo que acabas de decir, ¿no? tenemos que saber que dentro de la evolución vamos a dejar a gente, dejar cosas dejar lugares atrás pero precisamente era tal vez lo que no nos permitía evolucionar y por supuesto no es que sencillamente vamos para lados distintos. Mm. Por otro lado, fíjate que también decidí alguna vez quitar de mi diccionario particular del que, del que me, me permite hacer las cosas y tomar decisiones las palabras tengo y debo. Ah. Tengo y debo. O sea, son palabras que existen en, en, en, la, en la sociedad, que existen sobre todo en los reglamentos, que existen en todos lados aquellos donde se, de alguna manera... Se cuarta la libertad. Mm. Por supuesto que debo ser de un buen ciudadano. Debo de circular por la derecha con mi auto. Bueno, aquí no sé allá. Aquí, aquí, aquí también igual. En perfecto. Este, debo de respetar el semáforo. Debo de respetar, por supuesto. Sin embargo, no debo de vestirme de tal forma si no me siento cómodo. No debo de comer esto de esta forma o no debo de estar feliz forzosamente en tales fechas porque todo mundo debe de estar feliz no debo de estar triste cuando pasa algo porque es momento de estar triste, no, no debo de hacer eso mm. o sea, debo de ser la persona que soy y, y si soy auténtico sin duda, cuando haya momentos tristes no voy a querer este, aplaudir y todo porque pues es, es obvio pero, pero quitarme el, el tengo y el debo me permitió, vaya ser tú prácticamente uh -huh. ¿Sí? eh, eh, lo que dijiste no estar fijándote si, los de, si a los demás les gusta si están de acuerdo y quiero aclarar algo ¿ah? hay una, una diferencia entre ser reaccionario digamos porque luego nos vamos al extremo y lo vemos mucho cuando uno es joven cuando uno es joven si nos dicen esto no está bien casi por naturaleza te vas en contra uno, Hace lo contrario, es el reaccionario, ¿no? Y no aplaudo eso, no se trata de estar en contra del gobierno porque estoy en contra, del bueno, no se trata de estar en contra de mi papá porque ya está viejo, etcétera, no. Tengo que ser pensante y tengo que analizar Y no interesarme lo que sea, pero solo puedo llegar a eso si vivo bajo una filosofía. Entonces, si nos damos cuenta, va prácticamente de la mano todo esto cuando lo adquieres, cuando empiezas a tener tus gustos. Ahorita hablábamos de temas de meditación. No he hecho yoga, no he hecho yoga. Mi madre, mi, mis hermanas, mi esposa hacen yoga. Todavía no hago yoga, todavía no me, me animo. Pero, este, pero mm, entré a, a meditar hace algunos años, a meditación de algunos amigos, y, y ha habido unos cambios muy interesantes. Mm. Me preguntaban, oye, ¿qué, ¿qué sientes? No, no se puede, no se puede explicar. No, no se puede explicar, porque además... Si lo explicara y otra persona quisiera sentir lo que yo siento, no ya estamos malos. Sí. Así es. Entonces es cada quien. Y si a otra persona no le gusta, bueno, pues si a mí me hace sentir bien, ahí es a donde entra el que no, me, no tenga que influir si a ella le gusta. Uh -huh. Si yo me estoy sintiendo bien, si yo me estoy sintiendo bien con esta alimentación, con esta forma de descansar, con estas horas trabajando... Con este ritmo de vida, hombre, pues no veo razón para que haga, para que lleve a cabo otro, aunque la sociedad diga que lo correcto es otra okay. Y esto es que más bien te contigo mismo, que es lo principal, ¿no? Así es. Estamos, nos pasamos ya la hora. Wow, volando, volando. Sí. El, el problema, Solana. yo puedo seguir cuatro horas hablando contigo porque eso es lo que permite Instagram, pero no me deja grabar más de una hora. Ya me he pasado el otro día, me pasé una hora y diez minutos, así que no wow. quiero correr el riesgo porque si no, no me lo graban. No, y, no te preocupes. Señor. Al contrario, muchas gracias. Encantado. Y quedamos en deuda para el próximo libro. Por favor, por sí. favor. Tienes que venir, tienes que estar conmigo. A lo mejor ya estoy más amplia, con más, más público. Sin duda. Pero es no, para mí es un placer conocerte mucho más de lo que te conocí antes. Y eres una persona excelente, linda, linda. Gracias. Excelente. Súper, súper lindo haberte conocido más. Y bueno, me alegro mucho de que te vaya bien. Dice Humberto, es mi próximo proyecto, tendremos clases de yoga. Bueno, oh, ahí me estaremos. Apunto. Me apunto, ahí se sí me apunto porque ya con tantas invitaciones... Presiento que ya me toca y ya yo soy el que estoy poniendo peros, así que me apunto con Humberto a tres clases de yoga. Este, no hombre, Ay. pues muchas gracias. Hay gracias, una amiga Ana, de, gracias de Chile que te está diciendo muy buen invitado, sí, fabuloso. Gracias. Raúl Muchas hermoso. gracias. Ha habido gente de todas partes, ha habido de Venezuela, de sí. bueno, de aquí de Noruega también, de Chile. Bueno, ahí estamos, por todas partes. Qué bonito y qué maravilloso que la tecnología permite. eso. Veracruz, hola. Si no te pude saludar. Hay veces que no puedo saludar a la gente porque... Eh, porque pasa rápido, estamos en la conversación y nos quiero cortar la... Gracias, Vamos porque... un abrazote a Veracruz también, sí. Eh, por allí nos hemos seguido durante mucho tiempo, igual. Ay, de Beirut también, de Beirut, no menos también, están viendo, imagínate. ¡Guau! Wow. No, hombre, mira... La maravilla es la tecnología, de pero la tecnología, wow, de todos los, la tecnología... La sí. tecnología la mueve la gente, entonces somos la gente la que estamos aquí. Sí. ellos que se conectan, que estamos nosotros que estamos aquí. Sí. Entonces, pues sigamos, sigamos sí. moviendo la tecnología para sí. Sí. seguir teniendo este tipo de, de, sí. de bueno, relaciones. Sí, precioso. Pero, sí. Gracias obviamente. por toda la información, por todo lo lindo que has compartido. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Un beso súper grande. Gracias a ti. Pronto nos veremos otra vez. Chao, Raúl. Se Los adoro. <risa> ok, muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo, chao.